Muy buenas a todos. Bienvenidos a in, Events in Finance, en Bolsamanía. Eh, estamos aquí eh, una vez más para hablar de la situación eh, a nivel internacional, mundial, eh, sobre temas de macroeconomía eh, y también de geopolítica, porque la geopolítica tiene mucho que ver con el impacto macroeconómico. Y lo vamos a hacer hoy con eh, Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, Buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Buenos días, Giuseppe. ¿Todo bien? bien. ¿Tú? Te tenemos una vez más aquí con nosotros. Eh, estamos encantados y, sobre todo, eh, muy interesados a escuchar eh, tu visión, eh, la visión también de, de, de tu banco. ¿no? Bien, en eh, las últimas eh, charlas eh, que hemos hecho... Eh, también después de vacaciones, hemos hablado del tema de la inflación. Eh, y antes de las vacaciones se había pensado que la inflación era temporánea, que no era estructural. Eh, en la última ya se empezaba a ver que la inflación tenía algo de, de estructural, tanto que eh, la subida del tipo de interés eh, tenía el objetivo de el objetivo. De eh, bacar eh, la, decimos, la, la, la, la inflación, y por lo tanto, eh, esto significa que estamos con una inflación muy complicada de, de, de bacar, ¿no? Entonces, empezamos con esto, Alicia. Eh, ¿A qué punto está el tema inflativo? Eh, ¿Cómo veis la inflación a nivel eh, europeo? En este momento, luego. Como siempre llegamos a España, ¿no? Pero para entender un poco en general, ¿y qué pesa? O sea, ¿cuál es el porcentaje mayor eh, en términos de, de peso, de impacto eh, a nivel inflativo? ¿Qué pesa más? Bueno, gracias, Giuseppe, por contar otra vez con, conmigo y con Singular Bank. Eh, para nos, para mí es un placer siempre hablar contigo y contrastar visión e ideas. Bueno, lo primero que me gustaría resaltar es que yo creo que en el año pasado ya hablábamos de la inflación y te mencioné esa, esas dudas ¿no? que teníamos, eh, que tenía de que esta inflación fuera transitoria, ¿no? Porque veíamos demasiados shocks ya de oferta generados, en este caso, eh, a raíz de, de la pandemia, como ven eran esos cuellos de botella, no Esa, esas tensiones en el mercado laboral también, porque también había impactado negativamente los flujos migratorios no en un contexto de envejecimiento ya de la población, de retirada de la población activa, no eh, con esos problemas también que se veían en Reino Unido después del Brexit, ¿no? en cuanto a atracción también de, de, de talento, pero también en, no podemos olvidar que esta crisis energética ya empezó en julio del año pasado cuando ya vimos esa caída del suministro de gas por parte de Rusia y también esa parada técnica por parte de Noruega ¿no? ya vimos cómo repuntaba y surgía esta crisis energética que se ha visto todavía más acrecentada a raíz de la invasión de, de Ucrania y también con esa nueva foco de inflación que estamos viendo en, en torno a los precios alimenticios, ¿no? no hay que olvidar que al final también estamos viendo un acusado repunte de los precios de la alimentación en todas las economías avanzadas. ¿En qué punto estamos? Pues desgraciadamente yo diría que estamos en un punto en el que seguimos viendo datos muy negativos de inflación tanto en Estados Unidos como en Europa y hemos conocido como en Estados Unidos pues la inflación general no acaba de moderarse de forma acelerada y vemos como la inflación subyacente es decir, aquella que excluye energía y alimentos sigue creciendo en términos interanuales con fuerza, no situándose en su mayor nivel desde hace 40 años ¿no? y algo parecido está pasando en la eurozona. ¿no? Los datos de septiembre han sido muy negativos. Hemos visto ya cómo de esos 19 países que configuran la eurozona, pues 10 países ya tienen inflación de doble dígito, con Alemania y, y, y Países Bajos situándose su inflación en no solamente en doble dígito, sino en su mayor cifra desde la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y aquí, desgraciadamente, tenemos muy poca visibilidad por ahora porque eh, no sabemos cómo va a evolucionar el contexto energético, no sabemos cómo va a ser finalmente este invierno no desde el punto de vista de los precios de, de la energía. Estamos viendo esos cortes ya de suministro total a través del Nord Stream, pero preocupa el que esta guerra que tiene eh, Rusia, no solamente en Ucrania, sino económica eh, con, con, con Europa, ¿no? eh, de forma híbrida, no pues pueda dar lugar a nuevos sabotajes de infraestructuras Claves, no solamente energéticas, sino también de otro tipo, ¿no? Y todo esto en una coyuntura en el que estamos viendo cómo ya esas tensiones inflacionistas, eh, tanto de energía especialmente como de eh, alimentos, empieza a trasladarse de forma acelerada al resto de la cesta de la compra, ¿no? Con esa inflación subyacente ya eh, situándose en niveles próximos o superando el 6% tanto en estados Unidos como en la eurozona. Yo te diría que es verdad que, que el patrón de la inflación no es homogéneo. En Europa está pesando por ahora todavía ¿no? las tensiones de la energía y de los alimentos, es decir, los shocks que son exógenos o por el lado de la oferta, mientras que en Estados Unidos, incluso en Reino Unido, hay de ambos lados. ¿no? También está pesando mucho los factores de, de demanda ¿no? eh, provocados por esos estímulos fiscales y monetarios que se adoptaron sin precedente durante la pandemia, ese repunte del consumo. Pero también estamos viendo cómo está penalizando la inflación de Reino Unido y de Estados Unidos las tensiones salariales que se están viviendo en ambos países. ¿no? De ahí que vamos a para mí a un nuevo entorno de, de precios donde a corto plazo seguirá penalizando o pesando cómo evolucionan los precios de la energía, tanto en Europa, pero también la depreciación de, del euro frente al dólar, que no hace nada más que añadir nuevas tensiones ¿no? la, en las exportaciones de materias primas referenciadas en, en dólares y también los alimentos. Pero a mí también empieza a preocuparme otros paradigmas que estamos viendo en torno a la evolución de los precios, no solamente en esta reconfiguración de las cadenas de valor, estas tensiones geopolíticas que están eh, surgiendo, sino también. Tenemos que ver las implicaciones de esta sequía a nivel global que estamos teniendo, ¿no? Eh, eh, cómo va a repercutir también en los precios de muchas materias primas ¿no? ante esa caída de, las, de la producción de las cose cosechas y en un entorno en el que tampoco podemos ser... Eh, Pensar que la crisis energética solamente se va a producir este invierno, ya nos han advertido no de que es algo mucho más estructural y profundo en Europa, que puede prolongarse al menos hasta 2024 y donde también tenemos que tener en la cabeza pues que tampoco sabemos cómo va a ser la producción de esas materias claves de ese granero de Europa no y del mundo que era Ucrania no en un, en un territorio que además de las consecuencias tan duras eh, humanitarias que estamos viendo, pues están minándose los campos destruyendo no, no, no, infraestructuras no, no, agrícolas, no, etcétera, etcétera.